Y sí, como lo vieron en el título del video, ya rompí mis lentes de realidad virtual Oculus Quest 2. Y bueno, no tengo ni un mes con mis lentes y ya los rompí. Lo bueno es que esto no está roto lo que se rompió al parecer es de las cosas que menos dinero cuesta reemplazar los controles, bueno uno de los controles de hecho este control que es el control de la mano derecha me estaba viendo una película en mi sillón que ahora acostumbro verlas en esta cosa porque se ve como si tuvieras una pantalla de cine en tu casa o sea grandísimo y aparte estaba viendo una película en 3D, la de Gravity de nuevo y se me cayó del sillón así simplemente lo quise agarrar, lo toqué, pum pum pum, se cayó el suelo y ya no le Funciona el botón que apachurras para agarrar las cosas. Algo muy raro porque ayer o antier vi un video de alguien que le hace una prueba de tortura a estos lentes. Los tira, los mete a la lavadora, los controla, los avienta, los azota contra cosas. Y pasa la prueba, no se rompe nada. Es muy muy raro, de hecho le voy a poner ahí unos cuantos videos de eso. Yo no creo en eso de las garantías o, comprar que, o comprarte cosas nuevas. Yo creo en reparar tus cosas. Así que hoy... Vamos a abrirlo, vamos a ver qué tiene adentro y vamos a tratar de repararlo. Escuchen cómo suena, como maraquero suena. Entonces, vénganse, vamos a abrirlo. Primero vamos a ver si venden de estas cosas. Cuesta 69 dolarotes. 1,500 pesos, bueno, 1,400 y algo pesos. Si no dice enviar a todos lados, menos a México. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa de la pila que nunca le he quitado ahí está, todo fácil vamos a ponerlo a un lado, vamos a quitar la pila, vamos a quitar de aquí, se quita el strap, o la cosa para las muñecas Es tiene un sistema bastante bueno y ahora vamos a usar mi siempre confiable desatornillador de precisión aquí está la punta no veo tornillos más que aquí de estrellita como los del iPhone. Primer problema para desarmar esta cosa. Vamos a ver si tengo el tamaño necesario. No, está muy grande. Creo que este está muy chico. Sí, no lo gira. Ah, no, sí lo está girando. De hecho ya lo quité Está flojo el tornillo pero no quiere salir No sé si lo alcanzan a ver Pero ahí está el primer tornillito Ahora veamos cómo se desarma lo demás Un mecanismo pero... Y como es de esperarse Hay más tornillos abajo del, del sticker Así que vamos a quitar el sticker Lamentablemente no creo que haya una forma de quitarlo sin que se dañe hacer nuestro mayor esfuerzo de no romperlo lamentablemente este no tiene venta oficial en México tiene un retailer oficial que es Amazon entonces no se va a poder mandar a, a garantía entonces pues no no nos preocupa mucho eso abajo del sticker tenemos más tornillitos ahí alcanzan a ver y también son de eh, estrellita son especiales Así que con cuidado de no barrer estos tornillos, porque mi desarmador es un poquitito más chico que, que estos tornillos. Espero sean los últimos de seguridad que, que tenga esta cosa, porque si sí es un problema. es de cruz, pero medio gira. Gira mejor los tornillos que el de estrella. Y sí, ya lo está sacando. Vamos a apartarlos, porque no sé si sean diferentes. No, son los mismos tornillos. Yo no sé para qué les ponen de estos de seguridad. Si salen con uno de, de cruz. <ríe> Ese tiene un poquito de Loctite. Loctite es un líquido para eh, hacer que los tornillos se queden en su lugar. Y aparte también lo usan mucho para saber si alguien quebró la garantía. La bronca es que una vez que se corren estos, uf, ya no hay cómo sacarlos, ¿eh? Ah, cómo se resistió ese tornillo, pero ya salió el canijo. Y ya, no tenemos más tornillos. No le veo yo alguna otra manera de que esté agarrado. Así que vamos a tratar de... Aquí va saliendo. Me imagino que va a tener también un sistema de, de ganchos. Hay que hacerlo con cuidado porque no quiero romperlo más aquí se siente otro ganchito vamos a necesitar irle metiendo aquí cosas para que no se vuelvan a enganchar los ganchitos que ya vamos desenganchando bueno todo esto no, no he visto yo videos ni guías de cómo se desarman pero es experiencia de desarmar todo he desarmado el play 1, el play 2 el play 3, el play 4 el ex, todos los xbox también varias computadoras estoy diseñando la mía entonces se sabe que están usando ganchitos por algún lado sí, ya busqué y no hay nada de información sobre desarmar estas maravillas obviamente lo que menos quiero es marcar también el plástico No se ven ganchitos pero Si sí se está comportando Como si tuviera ganchitos Como que saqué de su lugar estos ganchos Por eso ya está todo salido Nada, Hay que librar esta última parte Que se siente que está Atorado con algo Y ya sale esa pieza Hasta el momento No se siente que se haya roto nada Tampoco se ve Que esté unido Con nada de cables y eso Lo que sí veo es lo que se le zafó al control o rompió No sé La verdad es que no veo cómo esté agarrado nada Y bueno ya estuve investigando un poco Y ya vi que esta parte de los botones Está pegada en las versiones pasadas Y en otras versiones de controladores Entonces aquí ya le levanté un poquito Si sí, se ve que está pegado entonces ya tengo aquí mi pistola de calor que de hecho es nueva, entonces lo voy a calentar para separar el pegamento y se supone que abajo de esto hay tornillos, así que vamos a darle. Ok, después de calentarlo y meter un poquito de presión ya salió esta plaquita. Que nada más estaba pegada a los alrededores. O sea, no, no estaba todo pegado como en las versiones pasadas. En las versiones pasadas tenía pegamento en todos lados. En esta nada más tiene pegamento a las orillas. Que de hecho, pues se echó a perder. Voy a tener que buscar alguna otra manera de volverlo a pegar. Ahí tengo cinta doble cara, pero no siento que sea la opción para volverlo a pegar. Eh, al parecer no se dañó nada, no se dobló. Y aquí sí podemos ver que tiene más tornillos entonces vamos a quitar todos estos tornillos que tiene y vamos a ahora sí abrirlo <risa> y bueno ya topamos con pared porque aquí hay unos tornillitos que no puedo quitar con estas puntas que tengo y aparte este desarmador está muy muy grande entonces choca con el anillo este del control entonces vamos a tener que venir a amazon y comprar otro desarmador con set de puntitas ya para este, este control. Y también tiene aquí esta cosa que se dobla. Que nos va a ayudar a quitar los tornillos estos. Sin que nos estorbe el anillo. Si se quieren comprar este mismo kit. Aquí abajo en la descripción va a estar el link para que lo compres. Y bueno ya son dos días después. Y ya me llegó el kit. De hecho no lo había abierto. Viene como que muy sencilla la cajita. Vamos. Y ya tenemos aquí los de estos. Uy, ¿cuántas puntas? ¿Cómo funciona? Ok. Ah, de un lado vienen las puntas. Del otro lado viene el desarmador con un pequeño eh, manual. Que pues no, necesito un manual para usar un desarmador. Tiene como que un segurito aquí medio extraño. Que evita que se salga. Súper bien. Me imagino que aquí Va este Y ya cuando quieres desarmar Puedes doblar Y desarmar Ahora lo que nos queda por ver Es Si trae la puntita necesaria Para los Tornillos que trae esta cosa No le pongan de estas puntas A sus, a sus productos Señores Desarrolladores son muy, son muy raras Los tornillos que está usando esta cosa son T5 Por si tienen problemas también Y aún así con esta cosa está complicado ¿eh? No pusieron estos tornillos en un lugar muy accesible Y bueno, ahora sí ya con ayuda de estos, de estos De este desarmador y de estas puntitas Ya pude desarmar el control Por ejemplo, aquí vamos a poder ver cómo está ¿Qué es lo que tiene adentro del anillo? Que es este un flexor con un montón de foquitos eh, infrarrojos. Eh, el, el gatillo pues no se alcanza a ver bien, pero este se ve que funciona bien. Lo que sí no vi es de dónde se rompió este. De hecho la cobertura del anillo es semi-transparente, o sea si tú le pones una luz... Este, Si puede salir Así es como detecta el visor Los controles Y ya revisando bien Nada de esto se rompió Todo esto está bien Lo que se rompió Fue el plástico Que protege la, eh, el control Por ejemplo si nosotros ponemos esto Como va el, el botoncito Va aquí adentro Y se rompió este cachito Que de hecho está como que a mucha presión entonces ya vi por qué, estaba, por qué se rompió tan fácil porque si sí está como a presión esta pieza. Entonces lo que hay que hacer es desatornillar esta pieza que se rompió porque tiene aquí, un, tiene aquí un tornillito y pegar de nuevo la pieza. Primero le puse cola loca y después le puse la técnica de ponerle bicarbonato. Bicarbonato y cola loca o del pegamento instantáneo es una muy, muy buena combinación. Esperemos que vaya a aguantar La verdad es que está muy chiquito esto No sé qué tanto vaya a aguantar Y si no, pues ya voy a tener que comprar otro control Y vamos a tener que hacer otro video Porque ese video va a tratar de cómo comprar cosas de Estados Unidos Que no envían a México Como los controles individuales del Oculus Quest Así que vamos a armarlo y vamos a ver si va a resistir esta pegadita Lo que me gusta es que parece... Una cosa sacada de Star Wars esto, ¿no? Se ve muy, muy, muy futurista, la verdad. Esta cosa tiene aquí un resortito. Siempre está como que a presión. Por eso se, yo creo que se rompió ahí esa pieza. Desarmar no fue cosa fácil. Volver a armar... Pues tampoco va a ser cosa fácil. Aparte no queda derecho esto, ¿eh? Y bueno, se rompió cuando lo estaba atornillando, así que lo que hice fue agarrar las dos piezas, la de arriba y la grandota esta que, que se rompieron, con el cúter le empecé a hacer muchas rayitas a las, a las dos piezas porque estaban muy lisas. Entonces cuando las dos piezas están muy lisas. Pues no se pegan muy bien con el cola loca. Y ya con esa textura que le acabo de hacer. Debe de pegarse un poquito mejor. También le puse el tornillo y lo apreté. Para que se haga un poquito más fuerte la pegada. Y esperemos que con eso funcione mejor. El plan C es muy muy probable que se vaya a romper. Si no ahorita con cualquier uso un poquito rudo. El plan C es que esta unión del sistema del botón y el, el plástico de aquí no se mueve Entonces cuando lo atornillas eso se queda fijo La siguiente opción es pegar toda esta pieza con cola loca y ya eh, que no se mueva jamás Y ya si se vuelve a romper ya la, la quinta opción es pues comprarse un nuevo control Ok, esa técnica sí funcionó de hecho, eh, lo pegué y eh, quedó bien fijo aquí. Eh, bien fijo aquí el, el, el botón. Pero de alguna manera no quedó como debería. El botón debería de quedar más o menos aquí para que funcione bien y quedaba como hasta por acá alzado. Eh, ya lo intenté varias veces y de plano no encuentro la posición correcta. Eso es un problema. Y como ya revisé esta pieza una vez atornillada ya no se mueve de este lugar, de hecho tiene que quedar más o menos así y esta pieza una vez atornillada ya no se mueve de su lugar, entonces lo que voy a hacer, porque ya también estas piezas ya se gastaron mucho por estarlas pegando y despegando es cortar a la medida esto y pegar directamente la pieza del botón aquí est usando estas paredes que tiene, maldita sea es muy difícil de ver, pegar el botón aquí Cómo tiene que quedar. Por ejemplo. No sé si alcanzan a ver ahí. Así tiene que quedar en ese ángulo. El botón pegado. Entonces lo que voy a hacer es quitar este, este exceso que tiene aquí. Y pegar directamente el botón. Y si ya no funciona eso. Pues ya no queda de otra más que comprar otro control. Le pedí a mi amigo que viniera porque este, me falta una mano. Ya voy a pegar... Eh, definitivamente aquí el botón y va a ser la solución. Cuando le diga, él va a echar cola loca. Pero tengo que posicionar chido este botón porque si no, si no, no va no a quedar bien y no va a funcionar. Ahí está, le va a echar cola loca. Ya lo no moviste, güey. Ya, no me da cuenta. No hay pedo que se me pegue el dedo. Pues no, con que quede bien esto. Me echó cola loca en el dedo del canijo. Buena técnica. <risa> ahí lo vamos a dejar descansar tantito Después aquí la vamos a llenar de eh, bicarbonato Y después lo vamos a echar eh, cola loca para que haga una masita chida Y haga como plástico y no se mueva más Pero si se fijan ya quedó ahí el botón como debería Nada más hay que hacerlo con cuidado que no se vuelva a mover Bueno aquí ya se secó un poquito Entonces aquí ya le voy a echar bicarbonato aquí Le voy a llenar ese espacio Cuidando de no, de no pegar el, el, el, mecanismo, el mecanismo que hace funcionar el botón okay. Si se fijan ahí ya le puse el bicarbonato Ahorita lo vamos a limpiar Y con este cepillito con el que limpio la, mi cortadora de barba Le voy a limpiar el exceso aquí al, a donde cayó Porque el bicarbonato se endurece de inmediato con una cola loca y aparte, aparte se expande, o sea si, si hay un granito de, de bicarbonato donde no tiene que estar, se va a endurecer. Entonces hay que hacerlo con un poquito de precisión esta primera. Y para que agarre un poquito más le voy a poner el tornillo original para que de ahí se agarre el bicarbonato y la cola loca. Ahí está, bueno se salió un poquito porque no tiene donde agarrarse Y como lo incliné pues se cayó todo el bicarbonato de que, tenía que estar no vamos a Y le voy a echar el bicarbonato para que se endurezca esta parte La clave también es no... ¡Ay! ¡No puede ser! Se fue el mecanismo ¡Chingo! Entonces... Maldita sea Se fue la... El, el, la cola loca, el mecanismo entonces, a ver, aguanten. Se pegó el botón. Ah. A ver. Se fue chueca la gota. Y bueno, chavos, pues se me fue chueca la cola loca. <risa> <risa> se aborta la misión. Se aborta, se aborta ese comentario. Pegó el mecanismo aquí abajo y aquí en la en el codito. Entonces hay que limpiarlo. Actualización. Ya es otro día porque tenía que grabar otras cosas. Lo que hice para arreglar el botón fue quitar este perno. Y empezar a rascarle con un cúter, afortunadamente pues eh, estas piezas están muy lisas, eh, ese es un consejo que les doy, si quieren que se pegue tienen que, o ya les había dicho no, que si quieren que se pegue tienen que rayar con un cúter para que ahí se meta el pegamento y eh, se unan las dos piezas, estas piezas como estaban muy lisitas pues no se pegó mucho el pegamento y lo pude quitar relativamente fácil ahora lo que falta nada más es volverlo a armar esto ya lo probé quedó muy muy sólido porque lo estuve jalando para quitar el perno porque no, no sale muy fácil entonces le tuve que cortar aquí un pedazo de plástico para poder sacar la pieza y bueno pues ya nada más queda eh, ensamblarlo y esperar a que siga funcionando todo así que venga a mí el time lapse. La verdad vamos a probar si sí, funcionó la reglada eh, cómo se siente el, el control en relación al otro pues se siente se siente se siente un poquito sumido no se los voy a negar híjole está más bien está súper sumido no está arreglado tenemos que regresar a la mesa y bueno lo que pasó es que el botón del de gatillo, el del de, dedo índice eh, Descansa aquí Cuando lo aprietas. Entonces pues es, le estorba Esta nueva cosa que le puse Y también Este no quedó Tan perfectamente donde debería de haber quedado Quedó un poquito más arriba Esto está un poquito más arriba Como medio milímetro O menos yo creo Entonces eh, rosa un poquito Eso ya lo arreglé Pero me preocupa que el sensor, que está hiper chiquito, este es el sensor, es un imán que activa un sensor. Eh, pues ya no lo detecte por ese muy, muy pequeño movimiento que ya tuvo. Pero bueno, ya nos preocuparemos de eso cuando lo armemos. Y si no lo detecta, ahora sí ya es completamente cambio o compra de un nuevo control. Pero si lo detecta, uf, vamos a correr con mucha suerte. Así que vamos a rebajar el nuevo cuerpo que le puse, este con mi dremel para que ya descansa ahí el el nuevo el, el gatillo y bueno ya quedó arreglado o eso creo yo los imperfectos que le vi, ya que está armado de nuevo todavía no le he puesto la pila ni nada, no lo he probado quiero que se decepcionen conmigo entonces déjenme me meto aquí y ahora voy a proceder a poner la pila al control, obviamente o muy seguramente va a encender Porque pues eso no era el problema del control, sino el botón ya me vibró, eso quiere decir que ya encendió Todo parece funcionar bien, ahora vamos a ver si funciona el botón, ups, ups Está funcionando bien Y bueno ya quedó reparado O eso yo creo eh, Cosas que quedaron mal Bueno eh, no se siente Pero quedó más arriba el botón Pero eh, con la arreglada O ajustada que le di No se siente que quedó eh, más arriba El gatillo también quedó No tan apachurable como medio milímetro Le falta para eh, apachurrarse Como el otro Tienes que fijarte muy muy muy bien Para que se vea la diferencia lo importante es que funciona muy bien. Eh, obviamente por la intentada de abrir que le di. Tiene algunas marquitas por todos lados. Y eh, la tapa negra de arriba. Pues le falta el pegamento original. Yo ahí tengo una cosa que se llama Loctite. Que me parece que es muy muy parecido a, a lo que usan estas compañías. Y se la voy a poner después. Así que creo que no va a tener broncas. Creo, creo que sí es error de oculus es un siento que es un mal diseño porque el, el soporte de ese botón es un plastiquito súper chiquito mega chiquito entonces ya una vez abriéndolo era muy muy obvio que se iba a romper con cualquier eh, golpe. Y más por el mecanismo que tiene el botón. Que lo siento muy muy complicado para, eh, para un botón. Es un sistema muy complicado. Es como un bracito así medio raro que lo hace así y así. Eh, no sé. Eh, cuando abrí el control de la patineta de Booster eh, Tiene unos sistemas muy muy buenos. Un diseño muy muy bueno que... Eh, por más fuerte que la pachorra esté el botón, el sensor siempre va a recibir la misma fuerza. Ese es un muy buen diseño. No como, como este que si la es duro se va a romper. Siento que sí eh, es un error y siento que no voy a ser el primero porque creo que fui el primero... Porque me puse a buscar mucha información. Y no vi ningún control roto. Pero siento que no voy a ser el primero que tenga este problema. En la garantía de Oculus te dicen que tiene cobertura para este tipo de daños. Así que si tú vives en un país donde puedes mandar el control de vuelta a Oculus. Te van a dar uno nuevo. Si no se ponen de payasos, que no creo. Si no te creen hacer valida tu garantía. Y vives en un país de esos que Oculus tiene cobertura. Pues te compras otro y ya. Se acabó. Eh, si vives en México o en algún. Otro país que no tiene cobertura de Facebook Oculus Quest 2 Tus opciones son muy, muy pocas Ojalá, si te pasó esto Ojalá te sirva este video para preparar tu control eh, Yo diría que de todas las opciones que, que opté La última es la opción Porque realmente ese botón no se va a mover eh, Realmente es como una cosa de producciones más... Es más barato o es más fácil eh, hacer dos piezas, el plástico protector y el botón que se atornille. Pero no tiene ningún problema que fijemos los dos plásticos o las dos piezas, el botón y el plástico protector permanentemente. Porque realmente no es algo que vas a tener que estar cambiando. Obviamente si se vuelve a romper el botón, depende de dónde se rompa, podré repararlo de nuevo. Pero sí ya eh, empezaría a pensar en... Un reemplazo completo de control eh, ¿Qué tan feliz estoy con la reparación? Muy feliz Siento que va a durar mucho De hecho le metí mucha presión cuando intenté desarmarlo para corregir mi mala pegada. Que de hecho es la primera vez que me pasa un error así. No sé si salió en el audio por ahí. Le dije a mi amigo, es la peor pegada que he hecho en mi vida. Pero afortunadamente el plástico era muy lisito para poderlo, eh, quitarle el pegamento instantáneo. Ven que hice una tienda de ropa. Esa tienda de ropa es del sistema de YouTube. Por eso salen así muchas cositas bonitas cuando yo digo que compré mi ropa. Pero eh, hice otra porque la verdad es que está casi. Carísima, carísima la ropa ahí. Y, y sí me gustaría, eh, más que nada porque es un diseño que a mí me gustó diseñar, es una ropa que a mí me gustaría usar. Eh, de hecho, estoy esperando que me lleguen mis muestras. Entonces empecé a producir unas cuantas aquí en México. Así que pueden entrar a la página egian.tech Ahí van a entrar, eh, esa página la compré para hacer otra cosa que todavía no les puedo decir Pero por lo mientras está, está vendiendo eh, la ropa Por el momento está eh, vendiendo solo las chamarras que en 5 días me llegan Yo creo para el otro video que vean ya me van a ver con mi chamarrita de egian Porque me están cotizando los otros diseños Y bueno, yo soy Egian suscríbanse al canal, no me dejen morir por favor, ya vamos a pasar esa barrera que nos ha puesto YouTube de los veintitantos mil seguidores, 25, creo vamos ya, tenemos dos años en, esa, en ese número, yo sé que no he subido videos pero 20, vamos para veinticuatro mil suscriptores eh, obviamente porque estoy empezando a subir videos de nuevo, es como si estuviera eh, subiendo videos con cero suscriptores o más bien, creo que los que más me han visto ahorita son 500 es como si estuviera 500 suscriptores suscriptores ahorita, así que eh, si te gustó este vídeo suscríbete por favor, vamos a, a, a ya reactivar este canal de una vez por todas, y bueno, yo soy Higien, nos vemos en el próximo video.